Nos metemos de lleno, Directo de la información, sí. Y también en la ciudad de La Plata, en este caso no para hablar del clima, sino para hablar de lo que está pasando en nuestra ciudad a esta altura de la pandemia. También en estos momentos se está desarrollando en la puerta de la municipalidad la conferencia de prensa de la que hablábamos ayer, de todos los sectores de trabajadores y trabajadoras que se oponen al código de convivencia que eh, el Intendente y se está eh, tratando de evaluar y debatir en el Consejo Deliberante. Entre otros temas queríamos hablar con la Secretaria de Convivencia y Control Ciudadano de la Municipalidad de La Plata, Virginia Pérez Cataño, con quien tenemos el gusto de charlar en este momento. Virginia, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal, buen Muy día? Muy bien. Eh, queríamos arrancar por por esto último, porque es de, de lo más actual y lo que se está llevando la agenda eh, del día de hoy, que tiene que ver con el código de convivencia. Si bien todavía no está en la agenda más eh, urgente del Consejo Deliberante, ya la sociedad se está preparando y algunos sectores se están preparando para ir en contra de esto. ¿Qué, qué tiene para decir al respecto? Bueno, mira, puntualmente este Código de Convivencia es una propuesta que el Intendente Garro elevó al Consejo Deliberante en el año 2018. Es un código que ha sido expuesto y discutido, debatido con los vecinos en aquel año en una infinidad de reuniones que se realizaron en distintas localidades. La realidad es que es un código que, como bien lo dice el nombre, es de convivencia tiene normas y pautas de buena convivencia, más allá de que también tiene sanciones para para algunas contravenciones. Eh, es un código, la verdad, muy innovador. Nosotros, como platenses, nos debemos ese debate, que eso es lo que nos propuso el Intendente hace unos años, toma problemáticas como la del medio ambiente, la salud pública, la protección animal, que, bueno, han quedado desactualizadas naturalmente por... Por eh, el paso de los años, hoy nosotros nos estamos rigiendo por un código que tiene más de 20 años. Uh -huh. Y como bien vos decías, eh, bueno, ¿no? se está dando su tratamiento en la Comisión de Seguridad que preside la concejal Cayón en el, en el seno del Consejo Deliberante. Uh -huh. Virginia, ¿qué tal? Buen día. Eh, varias, lo decíamos también, es cierto, varias organizaciones, incluso la Defensoría del Pueblo Bonaerense, se han manifestado en contra porque sí es cierto que el código tiene varios puntos interesantes, posibles a aplicar y quizás hasta necesario de aplicar en la ciudad, pero el tema más sensible es el, el definido por la Defensoría y varias agrupaciones como el punitivista, ¿no? esta es cuestión de sancionar y de qué manera. Ayer hablábamos con Valentina de Amar, eh, compañera trans, sí. y decía, bueno, a nosotros, por ejemplo, este código nos dejaría sin poder trabajar. Y sin embargo, desde el municipio, por ejemplo, no se cumple con eh, la ley de... Eh, Cupo laboral trans. Cupo laboral trans. Digo, ¿qué alternativas hay en esos... Eh, detalles de los que se están debatiendo en estas horas. No, mira, a ver, al principio no, no estoy al tanto del tema de la opinión que ha emitido de la Defensoría, no comparto, no es un código que sea punitivo, fundamentalmente es un código que pone en el centro de la escena, como debe ser, a los ciudadanos platenses, claramente alguna, algunos articulados que hasta el día de hoy es así, siguen teniendo alguna sanción a la contravención. De ninguna manera tampoco comparto, no no, no he escuchado las declaraciones de la persona que vos me haces uh -huh. alusión, pero de ninguna manera comparto que las dejaría sin trabajar, ni mucho menos. Ahí hay todo un debate también de hace muchos años sobre en qué lugar tiene que estar lo que llamamos eh, vulgarmente la zona roja. Digamos, la, el ofrecimiento de servicios sexuales en la vía pública está prohibido no por un código de convivencia, sino por leyes nacionales. Entonces lo que venimos discutiendo ya hace muchos años, en qué lugar debería estar la zona roja, y ese debate sigue sí, abierto en su momento, si no recuerdo mal, ya hace como dos o tres años atrás, se hablaba de un traslado que había sido aceptado por los vecinos, por el municipio, y por los mismos trabajadores de, de, la, de la zona roja, así que de ninguna manera comparto que sea un código punitivo, al contrario, mm. ustedes entienden que los derechos de algunos terminan donde empiezan los de nosotros, entonces ningún derecho puede ejercerse de pleno, si lo que hago es a la misma vez violar el derecho de otros. Virginia, pienso esto que decís de poner en el centro de, de la discusión eh, los, los derechos y también el bienestar de, de las ciudadanas platenses, y se me ocurre que también eh, manteros y manteras, vendedores ambulantes, eh, trabajadoras sexuales, trans y travestis, son ciudadanas de nuestra ciudad. ¿Se ha pensado o se ha dialogado, eh, se está pensando abrir una mesa de diálogo con, con ella, que están en el centro de, de este conflicto por el código? Porque está claro que al resto de, de las ciudadanes, eh, tal vez ni nos interpela, ni nos empatiza, muchos podrán decir, eh, pero ese ciudadanos es de eh, la ciudad, ¿qué, qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se aborda? El código fue puesto a debate, y a discusión, ya te digo, hace, en el momento en que surge esta propuesta, en más de 23 localidades con una participación de vecinos realmente muy importante. En el caso de Villariza, a mí en aquel momento me tocaba ser delegada de esa localidad, Sí. Hubo dos reuniones y en cada una de ellas participaron más de 200 vecinos. Sí. Eh, el Código tiene una gran legitimidad en los vecinos, porque claramente lo que ven los ciudadanos es que viene a saldar una deuda pendiente de muchos años con cuestiones que hacen a la convivencia. Después, el diálogo nosotros lo tenemos abierto con todos. Vos mencionás puntualmente el sector de la comunidad celegalesa, los vendedores ambulantes con quien nosotros estamos dialogando hace más de cuatro meses. Y gracias a esa mesa de diálogo que el municipio ha propuesto, en el que participa la Defensoría y demás organismos, eh, hoy se ha avanzado, por ejemplo, en la documentación de esa gente. Eh, lo que decían, incluso sostienen algunas organizaciones, es eh, judiciable esto, que si él avanzara en el Consejo Deliberante y se aprobara, probablemente desde la perspectiva jurídica se violan varios tratados, incluso internacionales, más allá de leyes provinciales y nacionales. ¿Usted considera que esto es así? No, considero que eso es un disparate, plenamente, que lo digo así, desde el punto de vista jurídico, con el conocimiento que tengo, no, considero que para nada es un código judiciable, eh, no le vería el porqué, eh, así que no, Después escucharé lo que ustedes están manifestando, o en realidad lo que están manifestando las organizaciones que dijeron puntualmente, pero no, de ninguna manera uh -huh. es así. ahora hay una gran cantidad de ciudadanos platenses que han apoyado la sanción de este código, lo han tratado, lo han debatido incluso le han, eh, le han propuesto modificaciones que ya están incluidas. Uh -huh. Lo que se deberá ver es... ¿Cuál es el requerimiento de esos sectores? Porque no veo a dónde estaría la problemática, debido a que, te vuelvo a repetir, ya hay, hace muchos años, comenzó esta mesa de diálogo sobre el tema puntual de la zona roja. Ahora, por todo lo demás, tiene un gran apoyo de los ciudadanos que han participado incluso en, en la creación de este código. Este código, no tengan ninguna duda, que nos lo ha propuesto el Intendente Julio Garro, pero que nace del seno más profundo de los vecinos. ¿Tendremos muñecos de fin de año? Bueno, eso es una cosa, sí, es mi es mi competencia de esta Secretaría en realidad y es una cosa que estamos charlando porque depende también de las actividades que paulatinamente se vayan autorizando por decreto como venimos haciendo allá de todos estos meses que estamos en aislamiento social preventivo. Para comprender de, de qué manera pensar la, la seguridad, incluso de algunos de los temas que se viene hablando en el municipio, ¿qué le pareció el accionar ayer de la Policía Bonaerense en los terrenos de Guernica. Mira, claramente, ahí tenemos, yo tengo una postura clara en lo personal, la he hecho pública y también la tiene el Intendente. Eh, nosotros tenemos una postura muy clara, hablamos con la verdad y lo hemos dicho eh, en todas las temáticas que son transversales. Eh, nosotros estamos del lado de la ley, nosotros somos respetuosos del cumplimiento de la ley como la mayoría de los ciudadanos. También somos un Estado solidario que se preocupa por la situación social, etcétera, Pero de ninguna manera creemos que la forma de resolver esas problemáticas tan profundas y que tienen tantos años, no solo en nuestro país, sino en América Latina toda, puede subsanarse a través de la comisión de ningún delito.